Estamos ingresando por la iglesia. De, ahí, de pronto, el ojo de y allá arriba. Algún día entrará bien Okay. Bueno, estamos aquí. Este fue que un fardo metieron frack los, los verdes. El frack es un tipo como de virus que permite duplicar la cantidad de ítems en cada hack, así sea también en el bonus que sea con glifos. Eh, si vemos. algún día aquí yo sí le voy a tumbar este portal entonces vamos a hacer para el ejemplo donde dice Jarvis Virus ya vamos a usar bueno, está en japonés señalamos el portal y okay, en la práctica está ahí no está muy lenta no sé si alcancé, alcanza a ver alguna mierda es esa es la iglesia ya quedó hasta que el nombre Jarvis que no hay luz para poder ver esto entonces ahorita lo que hacemos es cojo ver 7, 7 94 y 3 una eh, vamos a tumbarlo aquí le estoy tomando el ellos paso de A ver, en eso estamos. Entonces, ah bueno. Este es el circulito que se acerca de la mitad. Entre más cercano. Eh, entre más cercano. Más por de un bonus. Por ciento. Todo el Xen. Vamos a Power Cube. Sí, que está a Ahí uso un Power Cube. Que el, el escáner está fuera de línea bueno, hay un ataque de 20%, y ahí lo que hice fue tumbar y le tumbe ese cosito que estaba volando ahí de portal. Bueno, es un headsing que permitía hackearlo más rápido. Aquí yo normalmente donde le un resonador. Si uno quiere, si se ve este rango amarillo, entre más lejos uno esté de ese rango, no. Eh, hace que el portal sea más defendible, yo siempre le coloco un resonador, y es el 16, no me gusta robar a P. Eh, ahí está, o sea si tenemos mods, no tengo la mendiga Ah sí, me salió un Axa Colocar otro resonador eh, Yo puedo escoger tono Carlos porque lo colocara al otro lado Si estuviera más lejos estaría mejor pero pues me apetece a moverme ahorita y pues, eso lo hice para quitarles el faro a los verdes. Por ejemplo, de aquí al fondo hay otros portales. Ese portal era 8, que también está a nombre de... Hada. 7, y nombre de... Hada. Bueno, estos otros, estos otros también son a nombre de hada, O sea, le están colocando hadas para que... no sea, no hay... llega algún rata por ahí a tumbarse. Bueno, eso es todo, nos vemos.